Presentamos el editorial, hoy titulado, No bajar la guardia. El propio presidente Luis Abinader asegura que está cansado del toque de queda. Que la mayor presión para que se elimine el mismo la recibe en la casa. Sabemos que el toque de queda, las mascarillas y el alejamiento son incómodos, sobre todo este último, para los que viven sobajando. La presión de las redes sociales es otro elemento que las autoridades toman en cuenta. Pero creemos que este no es el momento para bajar la guardia cuando nadie sabe si está circulando en el país la variante Delta o de la India como se le conoce. Y menos con la situación haitiana que no se han vacunado y que por más sellada que se diga que está a la frontera, la presión hará que reviente por algún lado. Ante un asunto tan grave de salud no se debe ceder a presiones económicas, familiares y mucho menos de las redes sociales que todo el mundo sabe que se alimenta de la chercha. No es el momento para bajar la guardia y menos cuando se están usando algunos lugares como granja para el contagio y a puerta cerrada. Es un asunto de vida o muerte, por lo tanto no se debe bajar la guardia. ¿La situación se le podría salir de control? Si es que lo tiene. Hasta el próximo comentario.